Bueno, primero quería saludarle a mi viejo, eh, agradecerle por todo lo que nos dio en la vida y nos está dando y el ejemplo que es de nosotros, así que muy agradecido a él, a la familia, contento por todo lo que está haciendo su familia vinieron todas a, a disfrutar con él y bueno, que lo disfrute, que tiene mucho para disfrutar tenemos viejos para rato, así que eh, te quiero mucho viejo, disfrutarlo, pásala bien te merece esto y ah, mucho más. Gracias por todo. Te quiero. ¿Qué más valorás de, de todo lo que hizo tu papá o, o los consejos? ¿Qué podés decir de él? Y, y pala las palabras no me alcanzan para decir lo que, lo que nos enseñó y lo que nos enseña, mi viejo. La verdad que no tengo palabras porque todo lo que soy, lo que somos hoy, somos gracias a él y día a día nos sigue aconsejando... Eh, a sus nietos les aconseja, nos dan y un ejemplo de vida a seguir, la verdad que muy orgulloso del papá que tengo. Te amo, hijo, te amo y gracias por todo. Eh. Ahora Pepe nos castiga y no nos da más de comer. Ay. ¡Hola familia! Le vamos a pasar a mi familia. Saludos, saludos, saludos. Muy bien. Va Coco Duarte rastriando por el suelo la cúas de la rodaja Mientras la zota negra chicotea bien granada la sotera de una vaca Baño negro de nubias con adorno en el cintillo Y ajustado por el pañuelo le relumbra por el cuello seis ramales de un anillo ¿Cómo te va? Pase, pase. pase. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué bien? ¡Ah, mi gente cuera! Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir. Pero porfa, mira, sí te quería contar. Así me gusta. Que no te olvides. No, yo ya te hago. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Mira, tengo un lugar ahí Ahí está, claro. Acá con... ¿Sepa? ¿Sepa? ¿Sepa? ¿Sepa? ahí ¿Sepa? ¿Sepa? ¿Sepa? Gracias. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. ahí Acá. Acá. no somos pelados, grupo tenemos un sistema capilar ¡Señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Gracias, heredera de el trabajo, hijo de ella. Oh, Un beso a mi vida, gloriosa que humildad. Que esa mezcla de sangre y gasto.